De es ser el era que los controles yeah. con ella soy honesto, pues ella a mí me respalda cuando voy solo en la noche, ella me cuida la espalda. Con ella soy honesto, del peligro me resguarda cuando voy solo en la noche, ella es mi. Soy un perro de noche, también un perro de guerra. Y los que me conocen saben que me vale verga. Le adoro a lo que venga, nadie ya me la platica. Desde los 11 años rondo con la banda dicta. Tic-tac, tic-tac, tic se escucha el reloj. Alguien abra la puerta que la muerte ya llegó. Cada vez más lento el tiempo y crea lo que la vida no. Cuando te toca, te toca, está ya más que comprobado. La muerte tiene el despido todos nos lleva notados Por eso no me preocupo Con ella estoy bien parado Rezar más que ha mandado Para que cuiden de mí Aunque en varias ocasiones No me dejan ni dormir Dicen que quieren salir Que las deje ya escapar Quieren que yo las libere Pero eso no se podrá Lo que se te dio en la vida Muerto lo vas a pagar De que sirve tener todos Y al final no tienes nada Lo que se te dio en la vida Muerto lo vas a pagar Soy honesto, pues ella a mí me respalda cuando voy solo en la noche, ya me cuida la espalda. Con ella soy honesto del peligro, me resguarda cuando voy solo en la noche, ya es mi ángel de la guardia. Con ella soy honesto, pues ella a mí me respalda cuando voy solo en la noche, ya me cuida la espalda. Y... Yeah. Ya, yeah. ya, yeah. dice, dice... Cordura que locura en mi cerebro formando una estructura con tinta sobre el cuaderno narrándole otra vez lo difícil que es la vida nadie la tiene comprada chingón que todo fuera como en los cuentos de hadas por eso me intoxico más dentro de mi propio cuerpo buscando una salida me dirijo al aeropuerto y tomé un avión sin saberlo manejar desde que subí volé y no lo he podido bajar yeah.